Hola mis amigos, los saludo a todos, muy especialmente a todos los que llevamos desde el principio oyendo los audios, gracias por su compañía, también a los que hasta ahora van llegando, saludos a los que solo han escuchado unos cuantos audios, mis amigos gracias por su paciencia, gracias por sus consejos y comentarios, gracias por las diferentes opiniones que este canal ha despertado en todos los oyentes, sean todos Bienvenidos. Bueno, y como les prometí, en este, en este audio vamos a desarrollar el tema que empezamos en el anterior. A los que no han escuchado el anterior quedan cordialmente invitados a escuchar el mensaje del Dios Todopoderoso a las raíces. Este es el mensaje a la, al, del Dios Todopoderoso a las raíces, pero es la parte 2. Ok, bueno, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a, a orar primero. Saludar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor, unánimes, juntos, pensando y sintiendo una misma cosa. ¿Vale? Entonces, amado Dios, Padre Celestial, Padre Santo, amado Hijo Señor Jesús, amado y queridísimo Espíritu Santo, hoy venimos a presentarnos delante de tu presencia. Sabiendo que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, ni en nuestras justicias, pues no tenemos justicias, pues estas no nos sirven. Venimos reconociendo que es en tus justicias, en tus obras, en lo que hiciste tú, Señor. En ellas nos apoyamos, en la obra de sacrificio que hiciste al derramar tu preciosa sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados y de nuestro pecado. Pues reconocemos que hemos pecado y cometido muchas faltas contra ti, por eso fue necesario que el Padre proveyera un cordero inocente, sin mancha, sin defecto, para espiar nuestro pecado. Hoy reconocemos que el cordero inmolado eres tú, Señor Jesús. Tú interviniste para que se pagara el precio, por tu sangre tenemos entrada ante tu trono, Ahora Señor, condúcenos en tu nombre dentro del altar, contigo, para ofrecer nuestros miembros lavados y purificados, para que tú, Señor, nos uses. Señor, gracias por recibir y llevar la culpa que nos acusaba. Ahora, Señor, ayúdanos a ver más allá del velo a nuestro adversario. Pues tú dices en tu palabra que la verdad nos hace libres. Gracias por ser nuestro refugio, nuestro escudo Llevarnos de tu mano para entender, para entender. Señor, haz, haz que podamos entender tu mensaje Ábrenos las escrituras Ayúdanos porque sin ti nada podemos hacer Manifiéstate en nuestras necesidades a todos nosotros Amén Bueno, entonces vamos a desarrollar el tema Les recuerdo, les hago un resumen pequeñito se habló más que todo del querubín grande protector, ¿cierto? Estábamos hablando de las raíces y fue lo que creo que más quedó como tema, ¿no? Claro, sin desconocer jamás que el principal eh, protagonista de la serie es el Señor Dios Todopoderoso, que Él es la raíz de, de David, o sea, por medio de, de su simiente nosotros... Eh, al reconocerlo a él al, al que él se manifestase en nuestras vidas nosotros en, ingresamos a su simiente por creer en él, somos salvos entonces vamos a hablar en este momento de lo que es el querubín grande y protector bueno no tanto de él sino vamos a hablar acerca de lo que son los ángeles cómo los creó Dios Creo que eso fue lo que más se habló en el tema pasado. Entonces, los ángeles son caídos, ¿por qué razón? No, no es porque, porque a Dios le provocó, no. Los ángeles cayeron, si dice que son caídos es porque cayeron de un lugar donde estaban muy alto. Entonces, ellos fueron creados para servirle a Dios y para servirle al hombre nuevo que Dios había hecho a su imagen y semejanza. Entonces, eh, el querubín protector empezó a manifestar su descontento. Él no quería servirle, él no quería hacerle caso a Dios. Y, y no le bastó venirse, eh, que, él, que él se rebelara, sino se, se trajo a la tercera parte de los ángeles. Pero bueno, yo no les voy a hablar carreta, vamos a la, a la palabra, eh, porque fue que ellos fallaron. Y vamos a ir a Judas.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 ¿Qué fue lo que ellos hicieron y por qué nos afecta a nosotros? Está en Génesis 6. Mejor dicho, voy a leer desde el 1. Voy a leerlo desde el 1 para que se entienda. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas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 Volvamos bueno, vamos a leer, dice Y que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres O sea, los hijos de Dios Se refiere realmente a los ángeles A los ángeles, los hijos de Dios son los ángeles Y para comprobar esto, vamos a ver lo que piensa el Señor Jesucristo De, de si los trata como hijos a los ángeles, aunque no en la misma dimensión que el señor jesucristo, porque él es el hijo verdadero, es el, él, él es dios y él es el único que tiene la la o sea es merecedor galardonador de ser el unigénito, pero él ah, el señor habla de hijos en cuanto a que él todo todo lo que él es el padre Padre de todos, por eso dice Él es el Padre de todos En ese sentido es que los ángeles son hijos Pero también vemos que cuando ellos eh, fallaron ya dejaron de ser hijos Ya Él no los llama hijos, sino los llama hijos de las tinieblas Entonces vamos a, a ver lo que, lo que piensa el Señor Jesús Eso está en Salmos 82.6 Voy a leer todo el Salmo para que se entienda Dice, esto lo esto lo está, lo escribió Asaf. este es del Antiguo Testamento, los Salmos eh, Dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos?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 Ah, por eso eh, dije que lo había escrito Jesús Porque aquí hay una concordancia que nos lleva a Juan 10.34 Vamos a mirar Juan 10.34 O sea, en Salmos Fue inspirada la palabra por el Espíritu Santo Pero en Juan en Juan 10.34 Ya habla el propio nuestro Señor Jesús Vamos a ver ¿Qué dice él? Dice Juan 10, 34. Dice, Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Entonces, él mismo está hablando de qué clase de dioses. Cuando empezamos el, el Salmo dice, Dios está en la reunión de los dioses en medio de los dioses, juzga. En ese momento estaba Dios en el cielo hablando con los ángeles. Los ángeles le estaban manifestando porque eh, la gente se estaba quejando en la tierra. ¿De qué se quejaban? De, la, de todo lo que estaban haciendo los, esos ángeles que ya lo leímos al principio que habían eh, desconocido la naturaleza la dignidad de ellos para lo que Dios los había creado para qué los creó Dios a los ángeles para que le sirvieran le adorasen a él y también a los hombres que Dios había creado que, que eran hombres nuevos o sea imagen y semejanza de Dios a esos hombres debía servirle los ángeles pero ellos qué dijeron no nosotros no vamos a hacer eso nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a, a tener relaciones porque no les engendramos hijos a, la, a, a las hijas de los hombres que están muy hermosas entonces ellos ese fue el, deses, el, el descenso que ellos tuvieron ellos no estimaron su dignidad para lo cual Dios los había creado y cometieron 10 ángeles Para ser específicos 10 de ellos Fueron los que cometieron ese pecado Pero, pero entre ellos estaba uno Que se llama Azazel O Azael Que para hacer eh, eh, Para verificarlo bien Es prácticamente Satanás Ese fue el peor eh, que se comportó de esos diez ángeles, porque el peor, porque él no solamente eh, eh, fornicó con las hijas y les engendró hijos, sino también él él fue el que trajo todo lo que son los conocimientos de ocultismo, hechicería, eh, astrología, astronomía, cosmetología, eh, em, empezó a, a, a enseñar y conjunto con otro jefe que era el jefe de los, de los 200 ángeles, pero solamente 10 cometieron esta clase de, de digámoslo, de, de perversidad, porque ellos corrompieron su naturaleza y, y, se, y o sea, hicieron lo que, lo que nunca debieron haber hecho, corromper a, lo, a los hombres. Entonces, este, este otro ángel se llama Semiasa, y él lo que hizo fue que. Eh, el, él enseñaba los encantamientos, los hechizos, los, los bebedizos. Y los demás, cada uno de ellos tenía una labor que hacer. Otros tenía, eh, verificaban los signos de, de la luna, los signos del sol, qué significaba esto. Pero todo ese conocimiento ellos lo llevaron fue a la maldad, a la perversidad. O sea, ellos... Todo eso que Dios les había enseñado era para el bien, pero ellos lo, lo cambiaron para el mal. Por eso fue que la tierra fue inundada de, de mucha maldad, de mucha eh, oscuridad, de mucha perversidad. Debido a eso entonces los hombres empezaron a clamar. ¿Por qué clamaban? Porque ya en, eh, ellos... Obviamente al, al tener relaciones con las hijas de los hombres tuvieron una generación de gigantes Por eso ahí dice en Génesis más abajito dice que habían gigantes Entonces cuando empezaron a ver estos gigantes ellos eh, ya los hombres no, le, no les podían alimentar No era suficiente los alimentos que daba la tierra los frutos entonces ellos decidieron fue empezar a comer humanos entonces se empezó a desaparecer la, los hombres empezó a y, y la gente pues vivía con un temor terrible y empezaron ellos a clamarle a Dios que intercediera que hiciera algo pero Dios obviamente estaba en silencio ¿Y qué pasó? Los, los ángeles buenos, o sea los ángeles que sí guardaron su dignidad, los que le servían a Dios, ellos lo que fue Rafael, Uriel y, y Miguel, Gabriel, ellos empezaron a llevarle la, la queja a Dios en la tierra la gente se está quejando porque es mucha la maldad y ellos temen por su vida porque ya se está desapareciendo toda la humanidad ellos se estaban comiendo toda la gente eran caníbales entonces Dios, ¿qué hizo? ahí fue cuando Dios eh, dijo, voy a hacer algo pues Dios también estaba estaba eh, sufriendo por todo lo que, lo que estaba sucediendo entonces él tomó la decisión de, de terminar con, con la tierra. Él se arrepintió de haber creado al hombre. Porque dijo, el hombre es de continuo al mal. Y fuera de eso, pues él también reconocía que estos ángeles habían corrompido toda la, la humanidad. Entonces Dios tenía misericordia del hombre porque el hombre fue engañado. El hombre fue puesto en en el Edén, pero en medio de una guerra, porque ya estos ángeles estaban habitando, ya había ocurrido en la revelación, o sea, ya se, ya se habían revelado contra Dios y ya Dios los había expulsado. De, del cielo los expulsó, los expulsó a la tierra. Entonces ellos empezaron a hacer toda esta clase de maquinaciones. Ellos confabularon, conspiraron estos diez ángeles y dijeron: Bajemos, bajemos al monte de Hebrón. Hebrón significa anatema. Y ahí conjuraron y dijeron: eh, Para que no sea culpado uno solo, vamos a unirnos lo, lo, todos y vamos a prometer que, que vamos a hacer estas cosas y vamos a estar unidos. O sea, ellos, ellos eh, eh, con alevosía, con premeditación, con toda clase de maldad y, y con toda astucia y perversidad, ellos acordaron hacer eso sabiendo que eso era lo opuesto a lo que Dios les había mandado hacer, porque los ángeles están es para cuidar, para proteger, para llevar las oraciones a Dios, para ser intercesores inclusive entre el hombre, y, y el, pero intercesores en ese momento, porque todavía nuestro Señor Jesucristo no había descendido, a la, a la, a la o sea, no había venido. Entonces los ángeles en ese momento, Servían de intercesores, entre Dios y los hombres, para comunicarse, ya obviamente cuando ya vino el Señor, ya no era necesario el, el, que los ángeles sean intercesores, mas sin embargo Dios los, los coloca como ministradores nuestros, para que nos ayuden. Ahora, ¿los ángeles por qué sí pudieron tener estas relaciones? Porque hay otras teorías que dicen que, no, que los hombres no, que los ángeles no pueden engendrar, que no pueden cohabitar con un ser humano. Eso es falso, porque resulta que estos ángeles, así como, como se le aparecieron a, a, a Abraham, se le aparecieron a, a Moisés en la zarza, se le aparecieron a María eran hombres, o sea, cuando ellos tenían los dones de poder tomar una figura con cuerpo, humana, humana. Entonces, tanto más estos ángeles caídos, que inclusive por eso se les dice caídos, porque también se les arrancaron las alas, son ángeles con alas rotas, pero ellos no perdieron sus poderes, Dios no les quitó sus dones, sus poderes, entonces, pero esos poderes se corrompieron y ya entonces los pusieron al, al uso del, de la maldad, ellos ya se corrompieron totalmente en su en su pensamiento, en, en todo lo de ellos y todo lo cambiaron para para mal, aunque, nunca, aunque ellos también pueden seguir haciendo bien, pero es que ellos tienen eh, eh, ellos no tienen santidad ya, entonces un, un ángel de estos puede tener doble, puede, puede, por eso dice que de, tomaron del árbol del bien y del mal, o sea ellos so, pueden ser buenos y pueden ser malos, pero ellos de ninguna manera son buenos, sino que ellos tienen un, un carácter inconstante, ellos tienen un carácter totalmente inconstante, o sea, quiere decir que pueden ser buenos, pueden ser malos, pueden, de acuerdo a los planes que ellos tengan, a sus maquinaciones ellos pueden hacer, hacerse parecer. Por eso dice que se visten como ángel de luz. Entonces ellos pueden pueden tomar una apariencia de bondad, de, de inclusive del querubín protector, el, como él tiene ese don, entonces el que hace el él se presenta como un protector pero él ya no no no es, no viene de parte de Dios él ya no viene de parte de Dios él viene de parte de él mismo que es el diablo y él viene es hacer que el hombre caiga porque lo, lo que ellos están como como un... Eh, por eso dice que el tentador entonces ellos lo que quieren es tentar al hombre para que el hombre eh, pierda su, su comunión con Dios eh, deje de trabajar para Dios Deje de hacer lo que tiene que hacer para, para el Señor Para estar en, en santidad Y siempre va a atacar a las personas que le sirven a Dios Más que a cualquiera Porque los que los que ya le sirven a Él Ya están con Él, ya, ya no tiene problema Los tiene bien encantados, bien hechizados Y, y ellos ni se dan cuenta que que, que están es con, con su padre el, eh, el diablo Haciendo todo lo que lo que Él quiere bueno, pero me estoy extraviando del tema entonces volvamos ¿Por qué? ¿por qué estos ángeles sí podían tener relaciones? porque ellos podían materializarse entonces ellos se materializaron y cometieron esas fornicaciones lo está diciendo claramente en Pedro y también lo dice en el libro de Enoc. yo les invito a que ustedes eh, si, les, si tienen eh, tiempo por favor eh, lean el libro de Enoch, porque ahí dice toda, prácticamente Enoch, eh, es, eh, Dios le le mostró. Enoch fue eh, llevado por por los ángeles para para que él mirara muchas cosas, y él dejó escrito un libro en el cual menciona mucho de, acerca de los vigilantes y habla de los. Es más, ahí está todo, los nombres de estos diez ángeles que fueron los que más, eh, pues los que cometieron este pecado. Entonces, vamos a leer en Pedro: dice, porque si Dios no perdonó, esto estoy leyéndolo en segunda de Pedro 2, 4.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 y se haya equivocado Moisés que fue el que aquí escribió en Génesis lo de lo de estos son eh, ángeles no creo que cuatro, cuatro libros se hayan equivocado de lo que estaba diciendo acá no podemos ocultar lo que dice la, la escritura lo estamos sacando directamente de la Biblia entonces ahora otra cosa ellos, Dios los consideraba hijos lo pudimos leer en el Salmo 82 6 Es más, vamos a volverlo a leer, pero en esta partecita Donde dice, estoy leyendo Salmo 82, 6 Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo Entonces, Dios los consideraba hijos y, y, y Dios considera hijos a los ángeles pero no en el sentido como nos, nos, nos va a considerar a nosotros. Porque ellos son hijos, pero a la vez esclavos. Pero después los, los dijo hijos, porque no es que ellos cometieron, eh, se, se unieron con, o sea, ellos se volvieron hombres. Aunque los primeros, los padres de ellos, de los gigantes, ellos. Dios los arrojó a prisiones, pero los otros que nacieron de ellos, que eran gigantes, y después los otros que eran eh, híbridos, ellos se volvieron mitad hombre, mitad animal. Entonces Dios les dice que son hombres, dice, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. O sea, ¿qué les está diciendo Dios? Ustedes eran dioses son dioses, pero como también se unieron con los hombres, pues ahora son hombres y como hombres morirán. Y por eso es que ya se ha descubierto que, que es, esos extraterrestres están, eh, están, se pueden, o sea, los pueden matar y aparecen muertos. Entonces creo que la palabra está cumpliendo perfectamente lo que dice. O sea que si sí, son hijos, son, o sea, Dios los los tomaba como hijos y ahora los llama hijos de las tinieblas bueno entonces eh, por esa razón es que nosotros la humanidad se vio bajo el yugo bajo ese dominio de esas criaturas, llamémoslas así, porque ya no, no se les puede llamar de esos ángeles caídos, aunque ellos están ya atados, están en prisiones, y Dios cuando anegó la tierra, cuando, cuando decidió decirle a en, enviarle el mensaje a Noé para que preparara el arca y preparara eh, de, cada, de cada animalito una pareja. La más perfecta era para, precisamente para limpiar, limpiar la simiente, limpiar la humanidad. Entonces, Dios quiso que todo volviera a ser como Él quería que fuera, porque Él ya había eh, eh, perdonado al hombre, porque el Señor eh, no es injusto, Él dijo, Él fue engañado. Por eso, cuando Adán y Eva estaban en el, en el habían cometido este, este pecado, eh, el Señor no los acusó, no los condenó, no los, o sea, sí les hizo saber que habían muerto, que ya su vida espiritual, eh, su espíritu ya prácticamente muerto. Pero Dios les hizo unos delantales de pieles, fue el primer sacrificio que hubo. Ellos se habían hecho unos delantales con hierbas para taparse en su impureza, o sea, su, su vergüenza, pero porque ya sabían que habían cometido un pecado. ¿Mm? ¿Pero qué sucedió? Dios les hizo pieles. Fue el primer sacrificio que hubo para poder el Señor dispensar o ser propicio al pecado que ellos habían cometido. O sea, en ese momento ya estaba sucediendo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Que Él vino como un cordero y inmolado y, y fue muerto y fue resucitado para podernos dar a nosotros la libertad. Y que no hubiera más culpa. Lo mismo hizo Dios en el Edén con Adán y Eva. Entonces, él fue el primer sacrificio que hubo y para cubrirlos con esas pieles, cubrirlos de su vergüenza, Él no, no los dejó desnudos, porque es que Dios nunca quiere que nosotros quedemos al descubierto, en nuestra, ni quiere avergonzarnos. Él lo que quiere es que nosotros procedamos diligentemente a reconocer nuestra equivocación y arrepentirnos. En cambio, el enemigo, ¿qué hace? Nos acusa, va y habla mal de nosotros, eh, nos, nos condena. No nos da oportunidad de, defen de defensa alguna. En cambio, Dios es todo lo contrario. Dios espera que nosotros siempre lleguemos allá. Él sabe que nosotros no tenemos justicias, no tenemos justificaciones. Pero él siempre, eh, él espera es que uno vaya y por su propio, eh, o sea, por su propia voluntad, lo busque a él. Y, y, y le pida al Señor Jesucristo que interceda por nosotros o sea, él, él, él creó esa forma para que el hombre sea salvado para que el hombre no sea acusado, no sea condenado ese es el gran amor de Dios inclusive, él mire que hasta, hasta no le importó su nombre fue pisoteado porque los ángeles se burlaron de él el hombre se burló de él Nosotros nos burlamos de él Porque nacimos con, con esa naturaleza caída de Adán Pero ¿qué pasa? El Señor eh, ya sabía que todo eso iba a acontecer Que el hombre no podía por sus propias fuerzas eh, Por su propia eh, inteligencia Mantenerse puro, mantenerse, mantenerse santo Él sabía que iba a suceder eso pero entonces Dios, eh, por eso, él tenía ese, digamos, ese haz en la manga para poder socorrernos, en el, darnos un oportuno socorro. O sea, Dios nunca nos cierra la puerta. Dios jamás nos va a cerrar la puerta. Él siempre va a esperar que nosotros procedamos al arrepentimiento. Mientras que eh, Satanás, no, él no tiene clemencia. Él es cruel Él es malvado Él nunca va a esperar que el ser humano eh, se arrepienta No, al contrario él va, Si él puede le, lo empuja para que se caiga más rápido al abismo Y le pone el pie encima Ese es el proceder de, de, de estos ángeles caídos Porque ellos son extremadamente malvados Y ellos son una potestad y en este momento ellos dejaron eh, todas sus, sus generaciones las dejaron aquí en, en la tierra para poder seguir controlando el mundo entonces hoy precisamente yo estaba eh, viendo un en, en youtube estaba viendo un testimonio de esta señora Olga Riznis que es de, de México ella era eh, o es Toca el violín Y la verdad que se lo recomiendo Les voy a dejar el, el, el link Para que eh, puedan ustedes eh, Ver ese testimonio de ella Ella terminó convirtiéndose al Señor Y es muy hermoso el testimonio de ella Y también estuve viendo A este, el hijo del expresidente Carlos Salinas. ¿Por qué lo estaba viendo? Porque precisamente este, el hijo de él, está bajo el control de, de este ángel del que les estoy hablando, de Azazel. Está bajo ese control. ¿Por qué sé que está bajo ese control? Primero porque, pues, bueno, Dios ha dado el discernimiento de espíritus. Pero yo les recomiendo que ustedes si son curiosos escuchen lo que pasó con la vida de ese hombre un hombre muy guapo muy eh, era para que tuviera una vida realmente de éxito pero mire él en este momento está en la cárcel está en una cárcel en Estados Unidos o sea todo lo que, lo que eh, eh, a él esos, esas potestades se le tiraron la vida esa es la verdad porque él empezó a seguir una secta que inclusive tiene el nombre de otro ángel caído. Ram, Ramier se llama. Es un hombre que él, eh, muy inteligente, pero está, está dominado por esos, por todas las, las ideas y por toda la, la maldad de, de ese ángel, de Ramier. Y, y, y, él, y él fundó una secta y esa secta, eh, mire el odio tan grande que Satanás le tiene a los hombres y en especial a las mujeres él formó esa secta para de esclavitud de mujeres y no cualquier mujer, sino él él hizo esa secta y esclavizó a la a la esposa inclusive este señor cantante Juan Gabriel Juan Gabriel que, que, que supuestamente había fallecido, no, eso es mentira, él está vivo. Pero por esa secta, él, eh, le, obligado lo tienen a Juan Gabriel, está secuestrado en este momento. Está bajo ese influjo satánico de esa secta. ¿Y qué hacen en la secta? Pues ellos hacen de todo, pero se encubren bajo una cuestión de que es actitud mental positiva de todo esto de, de positivismo, de la nueva era de técnicas pero mentiras, detrás de eso se esconde toda una mafia toda una trata de blancas eh, toman a las mujeres como esclavas y no solamente las ponen de esclavas sexuales sino también les colocan un las sellan como si fueran ganado. Con un, eso sí me partió el alma realmente ver cómo hay mujeres que están bajo el hechizo, el encantamiento de estos hombres fuertes. Yo no quiero contarles más, simplemente les digo, si ustedes son curiosos, miren, él, es, de, es de este señor Emir Salinas. Inclusive mire, tiene el mismo nombre de, de, de un gigante. Porque los gigantes tenían ese nombre, Emit. Es que ni siquiera, son tan cínicos que ellos ni siquiera se esconden Ellos se dejan el mismo nombre Ese es otro señor, que es el que maneja toda esa secta Que es de, esto se llama Ya les voy a decir el nombre Nexi, así se llama la, la secta Nexi. Pero quieren que les diga algo Ya este señor Ranier también está en la cárcel Está pagando o sea, Y el otro señor, el, el hijo del presidente Carlos Salinas Él está también en la cárcel Le De pena le colocaron 100 años de cárcel Se tiró su vida totalmente y fuera de eso se tiró su matrimonio se tiró todo y fuera de eso eh, él era tan cínico que tiene grabados los audios de todo lo que el papá hacía y se burlaba y, y eso se, se cumple la palabra que dice que en los postreros tiempos habrán hombres burladores cínicos, sin afecto a los padres eh, hacedores de maldad ingratos que no harán caso del amor de las mujeres este hombre tiene varios audios en los cuales él habla cínicamente de, de, de todas las riquezas que ellos obtuvieron de, de que el papá gobernó México y todo el, lo que hacían de narcotráfico y todas estas cosas pero bueno yo no quiero eh, dañarles el, el por favor vayan y investiguen ustedes y, y estos ángeles caídos eh, tienen tanto control, tanto dominio que, que este varón él está Bajo ese influjo de esos ángeles Quiera Dios Que de pronto Dios lo, lo haya llevado a la cárcel Para que allí conozca del Señor Y se convierta al Señor Como le pasó a, a Olga brisnes Ojalá que, que sea para eso Porque el Señor siempre quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento Entonces eso es lo que les quería comentar eh, No sé yo les recomiendo que, que verifiquen en la palabra todo lo que les estoy diciendo yo no me invento nada, eh, no sirvo para inventar esto es realmente algo que el Señor fue descubriéndome a mí eh, lentamente y, y espero que con ustedes lo haga también en todo caso, la palabra no la puede uno ocultar, no la puede uno... Eh, y, sí, hay muchos que dicen, y lo, de, lo dijo también eh, Pablo, que hay muchos que tuercen las, las escrituras de una forma muy sutil. Porque ahí hay, hay, claro, hay, hay temas que son difíciles de comprender. Entonces, los, los que son astutos, ellos la tuercen... Eh, Astutamente para confundir las personas Pero no, esto es dado por el Señor Y sé, y sé que fue inspirado por el Espíritu Santo Y queda eh, tema para más rato Porque tenemos que hablar sobre Asael. ¿Quién es o Asael? O es Es el mismo macho cabrío pero ya eso sería para otro audio, eh, porque es más tema. Entonces vamos a cerrar con una oración. Amado Dios, Padre Santo, te doy gracias infinitas por haberme permitido. Es un tema complejo. La verdad que esto no es para tomarlo a la ligera. Esto eh, fue, a mí me tocó leer bastante y sobre todo entrar en oración para yo no venir a decir algo que no es. Hay muchas personas que están diciendo cosas porque se basan en la historia de los, de los sumerios. O sea, ellos sí saben las cosas pero contadas por los mismos demonios. Pero no, esto es contado por Enoch, por Pedro, por Judas, por Moisés y casi nada, por el Señor Jesús y casi nada, el Espíritu Santo. Entonces no podemos dudar de ellos. De ellos no podemos dudar y la palabra se interpreta a sí misma y lo que está escrito en la palabra nosotros no podemos eh, decir que no es así ahora a, a mí me dijeron me estaban enseñando que no que, que es que los ángeles no podían tener relaciones porque el señor dice permítame les voy a decir esto y con esto sello sello lo que lo que bueno en eh... Referente al tema de que los ángeles no pueden eh, procrear, no se pueden eh, engendrar, es totalmente falso. ¿Por qué? Porque pues hay una teoría que se está apoyando en Mateo, Mateo 22, 30. Entonces, eh, pues el versículo en el que se apoyan es que el Señor Jesús eh, dijo que dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de, de Dios en el cielo. Entonces, eh, pues realmente este versículo no está totalmente aislado porque no tiene nada que ver con, con el tema de, de los ángeles caídos. En primer lugar, en ese momento que le estaban consultando al Señor Jesús, era un saduceo, o sea, estaban los saduceos ahí consultando, consultándole a Dios para probarlo, como siempre hacían ellos, porque ellos no creían en la resurrección ni creían en los, en los espíritus ni en nada de eso. Entonces, le preguntaron al Señor que es que cuando que una mujer se había casado con. Eh, eh, siete hermanos y no había eh, podido engendrar ningún hijo con ellos. Entonces, ¿qué? ¿de quién iba a ser la mujer cuando llegara al, a la resurrección? ¿De, ¿De quién iba a ser, eh, cuál iba a ser el esposo de ella? Si de los siete, eh, si estuvo con los siete maridos. Entonces el Señor ahí le, les respondió esto, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor? ¿O qué fue lo que dijo? Que como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, Él está hablando de los ángeles que sí guardaron su dignidad y que están, primero que son de Dios, sí, sí son obedientes. Ellos sí se sujetaron al Señor y todavía están con él, sirviéndole, y que están en el cielo, totalmente opuesto a lo, a lo de los ángeles caídos, porque los ángeles caídos, primero ellos no guardaron la dignidad, que o sea, no guardaron las reglas, el mandamiento que Dios les, les dijo que hicieran, que era que eh, tenían que eh, proteger a los seres humanos, obedecerle a los seres humanos, eh, y también obedecerle a Dios. Es, ellos no quisieron, precisamente en eso consiste la rebelión, que ellos no le hicieron caso a Dios, y simplemente eh, y pensaron, no nosotros podemos engendrar hijos con esas mujeres que son tan, están tan, tan, tan hermosas. O sea, ellos, por eso fue la causa de, de rebelión. Y al el momento que se rebelaron, pues Dios los convirtió en en engendros, en demonios. Ellos son demonios. Y, y fueron a parar al infierno. Pero entonces la otra teoría que dicen es que no, que, que no hay infierno. Que el infierno no se ha estrenado. Pero resulta que sí hay infierno porque el Señor Jesucristo bajó precisamente después de que eh, Él murió, bajó precisamente al infierno. Y Él fue y les predicó a los espíritus encarcelados. A los que no les, se les había predicado la palabra, él fue y les predicó. Inclusive a esos mismos eh, eh, ángeles caídos fue y les predicó. Entonces el infierno, se, hay, hay tres, tres fases de, en el infierno, que es la parte más profunda, que es el tártaro, donde están esos espíritus o esos ángeles caídos. Allá están guardados, reservados en, en tinieblas para el, el juicio. Hay otra parte donde están los espíritus que, que no o sea los desobedientes, los que no, no se les predicó de Cristo y no, no lo recibieron y había otra parte que es el, el se acuerdan de, la, de lo del rico, Lázaro, Lázaro y el rico que, que el rico fue a parar allá a ese sitio a ese sitio y decía, uy, y que ojalá que viniera, que vaya alguien y les predique a mis familiares porque qué lugar tan horrible es este. Él estaba ahí en el, ya en, el, en la parte donde, donde ya solo hay que esperar el juicio del Señor porque Él está en, en, en tormento. Pero hay otra parte donde estaba Lázaro. ¿Se acuerdan el mendigo? Entonces, en el mismo sitio que estaba el rico, estaba al ladito estaba Lázaro. ¿Pero qué hizo el Señor Jesucristo cuando Él desciende a los infiernos a, a quitarle las llaves y a predicarle a los espíritus encarcelados? Él de una vez recogió todas las personas que estaban ahí y las trasladó al paraíso. Entonces en el infierno hay tres, tres niveles. Los, los ángeles caídos están en el último nivel. Se llama tártaro o infierno. O infiernos porque tienen tienen varios varios niveles, entonces no podemos negar lo que dice la escritura bueno, ya queda claro esto eh, démosle gracias al Señor, gracias por, por permitir este audio Señor te pido Espíritu Santo de Dios que esta palabra eh, seas tú perfeccionándola en cada oyente o sea, abriéndole más y más el entendimiento Señor la idea es que se diga la, la verdad como está escrita en, su, en tu palabra, sin añadir ni quitar nada. Señor, ábrenos más el entendimiento. Amén.